Hola familia, es un placer saludarles. En este video les comparto uno de los colores en tendencia para esta navidad 2022. Es el color azul. Se estará llevando en diferentes tonos como azul rey, azul hielo y otros. El color azul nos permite crear una decoración muy elegante, pero a la vez fresca y relajada. Este color es muy fácil de combinar con los colores metálicos como el dorado y el plateado. Estas combinaciones crean un ambiente muy elegante, pero si te gusta algo más sencillo y calmado, puedes usar el azul con el blanco. Si eres más tradicional te recomiendo el color azul con el color rojo, esta combinación es una mezcla de lo tradicional con lo elegante y se estará llevando para esta navidad 2022. También se estará llevando el color azul con el verde esmeralda. Esta combinación hará que tu decoración luzca moderna y diferente. Te invito a que sigas disfrutando del video hasta el final. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir con familiares y amigos. Muchas gracias y bendiciones.